Vivo llorando por la que se fue Media de noche y toda hora Vivo llorando por la que se fue Jamás se me olvida esa señora A mi si me esa mujer Jamás se me olvida de señora A mi si me, ayo, es a mujer? Mujer? me esa a si me ayo, es a mujer, mujer? Por eso sufre y llora cada hora, porque solo y triste me dacho El hombre de la carretera, hombre. Qué gracia. Vamos, ¡Qué lindo le que Y este es el pase que le gusta a mi hombre del de Cañaguante para Colombia. Bien, bien. Y tú muy lo sabes. ¡Positivo! Que Doraida quiero que comprenda. Yo te quiero y tú me bien lo sabes. Tú conmigo, me, sí, como tú. Me, me, me como una reina. yo me dejas en medio sí. de los males. Tú conmigo, vivía como una reina. Y me dejas en medio de los males. Por si yo estoy sufriendo, me pero tú no me libera nadie. Oy, oy, oy.